Voy a contar una cosa, se viene historia, de una cosa que pasó vale. antes. Previously. Vale. Previously, pero que, lo, que no va a haber imágenes, que lo voy a contar. Previously lo cuentas. Previously es que voy a contar unas cosas que ya pasaron antes. Vale. Eh, hace mucho tiempo, aquí en La Resistencia, primera o segunda temporada, hice yo, como a modo de acción protesta, hice esto de, aprovechando que estoy en un programa de televisión y tengo exposición, sí. pedir que me, que me regalaran muchas bicicletas. Bueno, acción protesta no. Era una acción protesta. Era que querías bicis. No, no, tenía discurso. ¿Dónde? Era para ver lo injusto de que una persona como yo, que me puedo comprar bicicletas, sí. las pida y me las den. Era una reivindicación social. es so, reivindicación súper social. Pero luego tipo. te quedaste las bicis. Me las quedé todas. Sí, me las quedé todas. que como reivindicación las... lo suyo es devolverlas. No, no, porque después las bicis están guapas eran gratis. Sí, sí. Es que eran. Gu... ¡Ah, eran... qué guapas, gratis! Es que son gra... es que una cosa gratis. Después lo que pasa con lo gratis también es que no lo usas. Claro. Que después al final no las usé. Pero por, que por eso se ha comprado la nieta Ana Obregón. Claro. Al... ¡No! Perdón, que no es, que, que no está feo para darle valor. Claro. Ahora eh, le va a dar valor. Ahora le va a exigir también. Dame cosas de nieta. A mí a decir, Niete, gracias. Nietea, haz cosas. Nieteame, coño, que me gasta un dinero. Le va a pedir más, claro. A pedir a, a más cuando a un, cuesta dinero. A un niño gratis le pides. No es lo mismo eh, Nacho el del Madrid, un jugador de la cantera, que cuando fichas a Gareth Bale. Hombre, claro, un dinero. Le Pero, pides más porque pide, te ha costado dinero. Claro, claro, eso claro. sí. Así es la vida. Bueno, el caso. Entonces, yo pedí las bicicletas. Sí. Se dieron bicicletas. Y eh, de la gente que nos ofreció, hubo una, una tienda de bicicletas que nos dijeron... Les, se puso en contacto con Pinacho. Vale. Y dijo, de, de estas bicicletas, elegid una, a ver cuál es el modelo que quiere de Ponce, no sé qué. Entonces, elegimos uno cuando, y cuando se lo dijimos, el chaval nos mandó el modelo de bicicleta, que era una foto así, con esto. Sin querer, ¿no? ¿Te lo puedes creer? <risa> Sin querer. Sin sí querer. Sin sí querer. Wow. vaya timing, además. Uh, Justo eh. cuando he hecho así, ¿eh? Estoy cuando perdiendo he esto. el control sobre mis uh, miembros. Ricardo, Salarlo que... sin querer lo no ha dado bien ver, fuerte, eh. No, no, no. Ricardo... Le, he dado, le he dado con la mano así, ya. así que supongo que le podría haber dado con la mano también. lo que ha pasado, ¿no, Ricardo? Eh, eh, ¿Lo dices tú lo digo yo? Me ha asustado yo también, ¿eh? Cuidado. Ricardo, se te ha caído el tenedor otra vez. Se te, el se, te el tenedor, bueno, eh. se me ha caído la mano. Se me ha caído el teléfono. Se me ha caído la mano. O sea, estaba así... Estaba así y hecho. Sí. Es que me ha asustado un poco, coño. ¿Pero tú sabes que de aquí a aquí es lo que te mide la polla? Es muy difícil hacer este programa de televisión. Muy ¿eh? La gente se cree que... Dímelo a mí, que estoy aquí una esto hora. hora. Esto es... Esto es un de azar. Que bueno sueltas un rato. Yo estoy Total. aquí... Todo... Que estoy, tengo que contar esto y que... El chaval te vaciló. El chaval nos troleó. Le pedimos una bici, nos mandó esto, jajaja, ja, ja, En tal. vez de la bici te mandó una foto haciendo esto de Después así. de un rato... Per, Perdón, el chaval se, se hizo una página web, se diseñó una página web para trolear. Te ¿no? troleó, te troleó 100%. Bien. A tope, a Pinacho se la coló. Nosotros, para agradecérselo, porque... Verdad, lo, traj, lo devolvimos. Lo trajimos desde Barcelona ¿Sí? para, para decirles muy bien, por trolear, no sé qué, y lo metimos en un camerino y nunca pisó el plato Sí. Es decir, nos, vamos. A, mira, ahí están las imágenes, vamos a verlo. A ver. Sí. Eh, eh, lo tenemos encerrado en el camerino, ¿vale? Ahí, ponemos... El, la, la, ¿vale? Sí. Ahí está. Tenía más pelo a ellos ahí, ¿eh? Sí, sí es como... El, el eh, el Los hemos microfonado. Eh, le hemos maquillado. ¿Cómo estoy, cómo le estoy hemos diciendo, explicado tal. que va a salir en la tele. Y no va a pisar este platón, lo prometo por mi vida. ¡Vamos! Entonces, es como ver una abeja en Navidad, ¿eh? eh sí, es verdad. Es eh. como que. Como ver una abeja en Navidad y luego después de verano. <risa> después de verano, sí, sí. Ah, Jorge, sí, es verdad. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco. Yo creo, lo bueno es. Que tampoco te tenía tanto ahí. No, pero. Sí, ¿eh? Que tampoco te. Mira lo que está poniendo Miguel, efectivamente, ¿eh? eh ponlo, ponlo. Los años de la resistencia son años, Hombre, claro, años esto de te, perro. ¿eh? Esto te chupa la vida. Este ha pasado chupa mucho la vida, está ¿sí? claro. Pero que lo que lo tenías más largo, más pelo no había tampoco, ¿eh? dan muy mal, antes como ahora. Vale. En total, al chaval eh, nos troleó, se la, se la devolvimos. Pues resulta... Hasta aquí la historia. Vale. Pues resulta que, de casualidad, hace unas semanas, un amigo, Vitán Franco, de un, un amigo que trabaja en una agencia de publicidad aquí en Madrid... Un publicista. Un publicista. Que yo, aunque los odio a los publicistas, puedo tenerlos como amigos. Pues sí, este sí, que la vida, bien. el mundo es contradictorio. Sí, ¿vale? sí, sí, hay alguno que... Entonces, me dice, ha venido, me dice Vitán, ha venido a la agencia a pedirnos curro un chaval... Que venía con un portfolio, con los trabajos que ha hecho de publicidad, y entre ellos estaba que ostroleó en la resistencia. Como, como, como, trabajo. como campaña, como trabajo, que, campaña, yo le hicimos esto, hice la web, lo contando toda la historia. Bueno, está guay, es un indicativo. Digo, digo, hostia, el bueno de Javi se llama Javi Chaval, digo, esto es, esto es Javi. Y dice, yo sé que yo te conocía, pero no le he dicho nada, buen creativo, ¿eh? Sí. Entonces, por no, no le he dicho nada. Tu colega no le dijo nada. No le dijo nada, que me conocía ni nada, tal. Entonces, yo lo primero, cuando me lo cuenta, digo, a ver, lo primero de todo para hacer lo que íbamos a hacer sí. digo le vas a dar el curro sí claro porque claro aunque soy un cabrón dentro de mí hay un corazoncito corazoncito prácticamente muerto <risa> eh, Heroinómano, inómano pero, pero algo hay hay algo ahí todavía que late digo no podemos putear al chaval para decirle a para tu casa que no te llevas el curro claro pero me dijo él dice sí sí el chaval es bueno todas las cosas que hemos visto es bueno le vamos a dar el currido de puta madre se lleva el chaval el curro que me alegro sí. y le puedo joder la vida antes de que coger el curro me gusta mucho esto, esto. ¿eh? entonces le dijimos, diseñamos, le dijimos que tenía que venir... A yo Madrid. es que de esta historia me he quedado... Cuando me lo contaste me quedé por aquí. Lo que ha pasado después no lo sé. Bueno, pues lo que pasó es que de, de, decidimos, le contó Vitan que tenía que venir aquí a la agencia. Porque Va él monos. es de fuera. Es de, es de Barcelona, él estaba en Barcelona. Barcelona. Volver otra vez, como cuando le hicimos volver para esto, sí. volver a Madrid... A un, años después. Año, cuatro años más tarde, ¿eh? que, que el chaval ya me tiene olvidado. Completamente. Claro, claro. Claro que esto es ya... Y aparte... Si la venganza funciona como por pares, ¿no? Es decir, tú te haces algo, tú me haces algo y yo te la devuelvo. Eso es. Ahora le tocaría a él a mí. Claro. Es como si Shakira saca otra vez otra canción contra Piqué, que es, joder, coño. Ya no. Como, como si va otra vez Will Smith y le pega una hostia a Kirill que y dice, joder, pero si ya me has dado. Espérate que te haga algo. Claro, espérate que, que, Pues otra vez, entonces lo hemos traído aquí para que conociera al último eh, jefe de la, de la agencia, el último sí. de los socios. Y cuando entró ahí, ¿quién estaba? ¡Oh! Oh, mamá. ¿Estabas tú estaba yo <risa> <risa> sensacional y obviamente grabándolo todo ¿Hoy está grabado todo grabado y obviamente le vamos a dar ahora mismo un play a ver pasa tío que pero un segundo que está está Jorge terminando una movida a Fer no lo conoces no mira no. pues guay Fernando Javi muy bien, ya está, ya ha acabado. Es que es que el, el julio. Pasa, tío. Yo voy a ver una cosa y vengo ahora, ¿vale? Pasa, Javi. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pasa. Toma, asiento Javi. Javi, siéntate ¿Qué tal? Gracias, Javi. ¿Qué tal? entonces Me han dicho que quieres trabajar en esta agencia, ¿no, Javi? Vale. ¿Tú no tenías una tienda de bicicletas? Es que, es no. que el, el negocio quebró. Es quebró, fue mala noticia. Vale. No. Muy triste, ¿eh? Qué pena, qué pena, eh, qué sí. pena eso. Entonces, lo que me han contado a mí es: tú quieres trabajar en esta agencia sí. y como currículum, en el portfolio lo que has puesto es que me troleaste a mí. Sí. Quieres conseguir un trabajo contando que me engañaste a mí, ¿no, sí. Javi? Sí. Vale, bueno, está bien, está bien tirado. Es una, una apuesta. Dinero. Eh, no, voy a hablar con el otro de los socios que te han dicho que está aquí. Vale. Eh, oye, ¿qué, qué, opinas, ¿qué opinas de Javi? <risa> de, ¿De Javi qué es lo que opinas? ¿Cómo? No no, no, no digas sí, no no digas eso, que a Javi hay que respetarlo. Javi, Javi, Javi... ¿Tienes pareja, Javi? Sí, tengo pareja. Sí, sí, sí. ya lo sé, Javi. Me has espiado. Trabaja para mí también, Javi. Trabaja para ti también. Qué suerte. Yo quiero que a partir de ahora, Javi, cualquier cosa que pase en tu vida, eh, que pidas un café con leche de avena y te lo pongan con, con soja, te o, eh, que, sea, que te salga un grano en la cara, eh, que no llegue el tren, algún familiar que le pase algo, yo creo que quiero que pienses todo el rato, ¿será Ponce? ¿Será Ponce con eso? <risa> Esos domingos por la tarde, <risa> y, que se te hacen muy largo el domingo por la tarde, y dices, ¿tú, qué, ¿por qué tengo esta ansiedad? Porque mañana sea luna, soy yo también, Javi. Cuando la, te, la peli es mala, a a veces también cuando la peli es buena, Javi. Yo no soy solo crueldad, yo soy un dios pues, pues, que a veces bueno, no no, alguna de las cosas que... Eh, por ejemplo, esa americana que lleva, Javi, no soy yo. <risa> es decir, no, no, Javi, <risa> o sea, eh, no estoy detrás de, esa, de la ropa que has elegido hoy. Hay <risa> cosas que no lo puedo controlar a todo, Javi. Menos hijo de puta, ¿eh? ¿Quién? ¿Tú? ¿Y él? él Es que eres un cobrón de porcillos. Ah, ¿no? vale. <risa> Joder, macho, es que de verdad, ¿eh? ¿tú? Yo le he visto y pensado ¿Qué? Es que no me lo puedo creer. Es que este tío no me deja un par. esa que Me